Hola, soy F.J. García y este es la... Bre... Eh, ven, ven aquí, ven aquí, hombre. No, no te alejes tanto. David es David en la cámara. Saluda, David. Eh. David Díaz acaba de salir del cine de ver Stan y Oli, en la película sobre el gordo y el flaco, que han hecho Steve Coogan y... Este... John C. Riley. Y ya has hecho una crítica para tu canal, ¿verdad? Pueden ir a sí. echarle un vistazo. Y eh, he venido a visitarle y el hecho de que acabara de ver esa peli le ha inspirado para recomendarme a ver un cortometraje del Gordo y el Flaco, que yo no había visto jamás nada del Gordo y el Flaco. Les tengo ahí como una pareja icónica, eh, o sea, físicamente, ¿no? La, la foto de la, de la pareja, pues como puede ser eh, Buster con su gorro, Cha Chaplin con su, con su bigotito y su bombín, los hermanos más, tal, pero no había visto nunca nada de ellos. Eh, el corto que hemos visto es de 1933, compañeros de juerga, por lo que hemos visto en el menú del DVD hay otro corto que se llama exactamente igual en España, ¿verdad? La, el original se llamará de una forma distinta. Helpmates. Este que hemos visto se llama Helpmates, que es eh, amiguetes que se ayudan. Es un corto de 20 minutos y ¿qué me ha parecido sin haber visto absolutamente nada de ellos? Por cierto, desde 1933 hemos dicho, sí. eso quiere decir que ya de la época del sonido... Eh, me ha parecido como si hubiera visto una serie de una comedia de situación, en plan, como un capítulo de Friends. O sea, literalmente, dos personajes de Friends en su casa haciendo tal, me, me faltaba mucho la, las risas enlatadas. De hecho, había eh, excesivas pausas de, de, de ellos diciendo un chiste, mirando a la cámara para, en plan, que serviera el público, ¿no? Eso lo hizo de una manera mucho más inteligente mucho más tarde, eh, con *Falda de lo loco, ¿no? En 1960, en fin, eh, supongo que es de la época que realmente es, en lugar de ir a ver pelis al cine te ponían una serie de cortos, ¿no? Dime tú, David, esto ¿cómo, cómo lo pondrían? Sí, a veces ponían estos cortos en el cine, hay veces que directamente lo ponían antes de una peli... O bueno, tampoco estoy muy, muy puesto por eso porque me ha pillado unos cuantos años antes de nacer. Si sí, no, esto <risa> yo creo, yo lo, por lo que entiendo, es la evolución de eh, cómo en los años 20 hacían las pelis en blanco y negro, eh, slapstick mudas, quiero decir, más que en blanco y negro, en blanco y negro eran casi todas. Eh, todas. Es, es la, la, la evolución de eso, en plan, un humor que viene del cine mudo, pero con mucho más diálogo y mucho tal, pero centrándose mucho en. Eh, en, lo, en, lo, en los gags visuales también ¿no? el guión de este cortometraje es prácticamente nulo es solamente una excusa un, un setup como en un capítulo de los Simpsons ¿no? o como en cualquier comedia de situación y desarrollado a lo largo de, de la historia que es que ha dejado eh, Hardy ha dejado eh, su casa hecha un cristo totalmente desordenada y guarra y su mujer va a volver y tiene que limpiar y llama a su amigo Laurel, que por cierto se llaman así en, el, en los personajes, aparte de los actores eh, y le llama para que vaya a, a limpiarla. Y, y ya está, los hijings, y no ni siquiera tiene lógica cómo van limpiando, porque de repente esto está limpio, es total no, no, no queda claro cuáles son las prioridades de los personajes, ¿no? ¿Tienes ganas de volver a ver más cortos? Pues, uh, no, a estas alturas me aburriría un poco. Me gusta, me gusta más. Es que me mola tanto Chaplin y, y Buster Keaton tiene mucha más tal... Y luego de hecho he, visto, he vuelto a ver hace poco algunas, algunas pelis de los hermanos Mars y dentro de que son... Eh, los diálogos son muy divertidos y tal... Eh, los hermanos Mars, los personajes que suelen hacer son muy ahostiables y muy mala gente y, y no tienen tampoco ni un mensaje ni nada, no, no, te, no tienen tampoco mucha gracia, ¿no? Me recuerda un poco a los, a, a los tebeos de Mortadero y Filemón después de su época dorada de los años 60 que simplemente son el chiste por el chiste y ya está, ¿no? Es como, como un sketch largo esto, realmente. Pero. No, no, me ha, no me ha enamorado. Supongo que la gente que haya crecido viéndolo. O, eh, que, que, que, eh, ¿Qué cultura hay del gordo y el flaco en España, por ejemplo? Pues. La gente la gente se reunía en, en Navidades a ver cortos del gordo y el flaco. O sea, es que no, no conozco a nadie que se haya sentado a ver una peli del gordo y el flaco. Por mucho que. Bueno, quién sabe. Que a, a lo mejor. ha han yo... echado por la tele mucho? Sí, o sea. las han hecho por la tele. Las han sacado un montón de veces en vídeo. Las han sacado un huevo de veces en el cine. Tiene trip. Varios doblajes incluso, eh, son muy conocidos, son, son como dices tú, eh, siluetas muy conocidas, pero de todas maneras, esto te da ganas de, yo que sé, ahora que los conoces un poquito mejor, te da ganas de ver la película, la última, que ha hecho. No, no, no, me casi prefiero, o sea, sé, porque me estuve viendo su filmografía... Que lo que más hicieron fueron cortos, pero a partir de cierto momento, en plan, a finales de los 30, los 40, empezaron a hacer largometrajes. A lo mejor los largometrajes son más interesantes. Igual no, que ya... Chaplin, que los largos me gustan mucho más. No, no, ya, ya hacían largometrajes desde los años 20, incluso en los años 30. En los años 30 es cuando empezaron a hacer la... también largometrajes juntos. Pero desde hace ya, o sea... Me ha parecido muy teatro también, ¿no? Ellos hacían teatro con gente, supongo, ¿no? Sí. Claro. Porque los hermanos Mars sé que muchas de sus películas las interpretaban primero en, en teatro para ver qué tal era la respuesta del público y luego ya lo ponían en cine, así que ellos harían lo mismo, ¿no? M más o menos. Lo que sé es que a finales de su carrera fueron de gira, que es de lo que va la película nueva, que es la gira última que hicieron juntos. Aquí esto me ha parecido como un show de Impro, porque es en plan, aquí tenéis este setup, haced cosas, pero no no va no va a ninguna parte. Lo, y... Los guiones estaban improvisados, sí, la mayoría ¿no? de las está, veces, está desde claro. un gag desarrollaban. O sea, bueno, tendrían que preparar el final, por ejemplo, que la casa se quema entera, eso tienen que preparar el prop, ¿no? Pero hasta llegar ahí supongo que es... A ver, a ver qué pacha, ¿no? O sea, Buster Kiko también ha improvisado un montón. <ríe> y eh, todo no empezaron a usar guiones hasta mucho más tarde de que lo, lo que la gente piensa. Pero sin embargo, al contrario que un show de impro actual, eh, tienen muchísimas pausas, en plan, uno le dice una frase al otro pausa para que el público se ría, por eso digo que faltan las risas enlatadas, y luego dicen otra frase, van eh, es, es muy muy lento, ¿no? Incluso más lento que el, cine, que el cine cómico mudo, porque el cine cómico mudo es todo visual, aquí, aquí como tienes que esperar a, a ver qué dicen a continuación, es literalmente mira la cámara, mucho más de lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? <risa> no sé qué más bueno, decir. Bueno, eh, estás, estás un poco decepcionado por lo que veo. Bueno, no, no me esperaba tampoco, porque nadie me ha dicho en plan ¡Uh, el gordo y el flaco! ¡Qué clásicos! Este, esta gran película hay que ver. No, no me esperaba no, no esperaba salir enamorado de esto como de como de Buster Keaton, por ejemplo. Bueno, se ha reído, ¿eh? Que se ha reído. Me he reído, sí. Luego, eh, me he reído sobre todo al principio. Luego luego me he ido desinflando cuando he dicho cuando he visto que esto no iba a ninguna parte. Pero, Pero esta te... parte primera, cuando estaba hablando con Laure, por cierto, Laurel es de los míos, tenía ahí uno, unas tiras cómicas en su encima de su cama. Estaba leyendo cómics antes de despertarse. Y, y sí, pero incluso en un corto de 20 minutos, a partir de los cinco primeros, empieza, empieza a aburrir un poco. ¿Por qué no dejas abajo del vídeo el enlace a este corto, que seguro que está en YouTube, para que la gente lo vea y opine también? Vale, así lo haré. Bueno, pues nada, ¿quieres despedirte? O... Sí, vuelve a la cámara a Lore y Hardy y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a David por ayudarme a grabar esto y por proponérmelo también. Besitos a todos.